El nombrado Roberto Carlos Santos, quien reside en el sector Cienfuegos de la ciudad de Santiago, denuncia que un descuidista les robó la cartera a su esposa, que se encontraba dentro del vehículo en momento que se desmontaron a comprar unos plátanos en el hospedaje de esa ciudad. Sí, no, y tenía el carro abierto con la mujer mía ahí, estaban comprando en los plátanos. Y de, la cartera se nos quedó arriba de, del asiento ahí, un descuidista ahí... 30.000 mil pesos tenía y algo más en la tarjeta de crédito, los documentos. Eso no pasó esta mañana a las 7 y algo de la mañana, en el hospedaje ¿En, en, ¿En qué área de los pedajes fue? En eso? el área de los plátanos. Y nadie vio en ese momento que estaba este, en ¿Cómo puedo decir? Porque hay cámara Nos dieron el favor, nos dieron el video y anda por ahí el video de la cámara. Y entonces ya el coronel y allá abajo de Discrim. está en un proceso de eso, como que ellos saben algo de quién es la persona. El mayor de Discrim será. Sí, sí. El mayor es Roche. Roche. El okay. mayor Roche. Entonces, eh, el nombre tuyo cuál es? Roberto Carlos Santos. ¿Y la con cuánto se llevó? Con, me con todo, con sí, con todo. Luego, Los documentos es? de la mujer, la tarjeta de crédito, todo. ¿Tú dejaste el vehículo abierto? Sí, yo me de un pronto a recoger. Los plátanos compramos con cierva ya se me han llevado. No quedamos okay. los dos Y estos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.